Hola, soy la doctora Milady Fernández Rivoc y soy la directora de la clínica Imaginar. Si quieres llevar el marketing de tu empresa o tu negocio a otro nivel, este entrenamiento es la solución. Entrenamiento de marketing de alto rendimiento para dueños de negocio. Sin duda es para ti. Tendrás además... Como valor agregado, este libro donde está estructurado absolutamente todo el entrenamiento. Te lo recomiendo, no te lo pierdas, es lo máximo.